Los saludo con mucho gusto. Soy David Peña, presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras y tengo el placer de saludar a la doctora Norma Guerra Hernández, una experta en muchos temas. Es, eh, en, tiene una especialidad en nefrología pediátrica. Es la encargada en la clínica de tubulopatías del de Centro Médico Nacional La Raza. Es una dama que conoce mucho acerca del tema que hoy vamos a tratar, que es la enfermedad que se conoce como XLH, para la cual el Consejo de Salud General ha aprobado a partir del 27 de julio la medicación específica para que los pacientes que cuentan con un familiar o que son propiamente familiares, o que son, perdón, propiamente pacientes, tengan la certeza de que ya existe un medicamento aprobado en México que las instituciones de salud tienen que poner a su disposición. Doctora Normita, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, David, muchas gracias por la invitación y pues me da mucho gusto estar aquí para resolver dudas sobre la enfermedad y pues apoyar a toda la comunidad con hipofosfatemia ligada al X. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un ejercicio verdaderamente intenso el hacer que una medicación específica pueda llegar a México, ser aprobada y luego puesta a disposición de los enfermos. Nosotros nos enfrentamos regularmente con una paradoja extraordinaria. Eh, la COFEPRIS le da entrada a la carpeta, es aprobada. Luego el Consejo de Saludidad la aprueba y tiene que pasar todavía a las instituciones de salud quienes determinan si sí o no la ponen en sus farmacias específicas. Afortunadamente, todo parece indicar que esta medicación recientemente aprobada va a poder estar a disposición de quienes hoy mismo son pacientes con este padecimiento en la República. ¿Qué nos puedes tú comentar acerca de este grupo de pacientes que tú seguramente ya conoces y la enfermedad que ellos padecen, el XLH? Bueno, pues sí. Mira, la enfermedad este conocida como hipofosfatemia ligada al X, ¿verdad? Por eso las siglas de XLH, ¿verdad? En inglés. Eh, en México es, es más identificada como raquitismo hipofosfatémico. También hay otras formas como la conocemos, ¿verdad? Raquitismo familiar, osteomalacia, ¿verdad? Hereditaria o raquitismo hereditario. Esta es una enfermedad pues, que se va a caracterizar por una alteración ósea, ¿verdad? Este... Aquí la afección principal va a ser nuestros huesos, ¿verdad? En este caso, los huesos que están en crecimiento, como ocurren los niños, y le llamamos raquitismo, y cuando se afecta el hueso del adulto, pues se le llama osteomalacia. Prácticamente la característica principal va a ser que, como el hueso es un eh, órgano activo, está en, en, este, en formación, en remodelación, en, en una formación de hueso constante, diariamente se están activando estas células que van a formar hueso nuevo. Sin embargo, en los pacientes que tienen esta entidad o esta enfermedad, se, ve, se va a ver alterada esa formación. Entonces, cuando ocurre ese defecto en el hueso que está creciendo, pues le llamamos raquitis, ¿verdad? ¿Qué pasa en los niños? El, el, raqui, el raquitismo se va a caracterizar principalmente porque los huesos van a ser blandos, ¿verdad? No se van a osificar o no se va a generar un hueso consolidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eh, prácticamente en esta enfermedad hay un defecto muy importante, ¿verdad? Yo te comentaba que es hereditario, ¿verdad? Hay una alteración en la información genética de, de los pacientes en los que se altera la producción de una proteína. Esa proteína no permite que se absorba el fósforo a nivel del hueso ni a nivel este del intestino y, y sobre todo a nivel del riñón favoreciendo que tengan concentraciones del fósforo en sangre bajas y bueno ¿qué es el fósforo verdad es una sustancia que es esencial en nuestro organismo ¿Qué quiere decir es vital para que nosotros llevemos a cabo diferentes funciones que son muy importantes y son indispensables en nuestra vida una de ellas es la formación del hueso el crecimiento del hueso y la maduración del hueso. Entonces, la característica principal en estos pacientes es que hay una mineralización defectuosa de ese hueso. Es decir, todos estos mecanismos que yo te comento, la formación, el crecimiento, la generación de un hueso nuevo está alterada. Entonces, ¿qué crees? Son huesos muy blandos. Entonces, este, se, se van, a, van a formar una curvatura, ¿verdad? Como son blandos y nosotros, pues básicamente el soporte de nuestro hueso va a estar en, principalmente en lo que es nuestra cadera, en lo que son nuestras rodillas, pues van a deformarlas. Ese esa hueso blando, ¿verdad? Es más fácil que, que se moldea, se va abriendo, se va encorvando y genera deformidades en las extremidades, sobre todo en las extremidades inferiores, o las extremidades pues finalmente van a soportar el peso, ¿no? De, de nuestro cuerpo. Entonces, cuando eh, se manifiesta en los niños pequeños, pues va a haber algo muy característico. Se retrasa el inicio de la deambulación en nuestros pacientes y es muy evidente la deformidad 12. Básicamente vamos a ver esas características o esas alteraciones verdad, que van a manifestar los papás en los primeros dos años de vida. El niño se tarda en iniciar la... Este, el, lo que es la deambulación, verdad, que empieza a caminar, alrededor ocurre habitualmente al año de edad, entonces en estos niños llega a retrasarse hasta los dos años o un poquito más, y es muy evidente que ellos notan que la marcha es peculiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen una apertura amplia de las extremidades inferiores, porque están encurvadas desde la parte de la, de la cadera y de lo que son las, los miembros inferiores, las rodillas básicamente. ¿Verdad? Muchas gracias, Normita. Por lo que me estás diciendo a la hora que dijiste que los papás notan de manera muy evidente este proceso, eh, yo quiero referir lo siguiente. Casi para todas las enfermedades del tipo raro, de las enfermedades raras, el diagnóstico preciso es muy complicado y a veces es una odisea de mucho tiempo. En este caso, para estos pacientes, ¿se les puede diagnosticar rápidamente? No, fíjate que es muy cierto lo que comentas, David, porque... Llevan realmente un proceso largo, no es muy sencillo, por lo mismo que son enfermedades de baja prevalencia, eh, muchos de los médicos que tienen ese contacto a veces llegan a confundirlos con otras enfermedades, entonces realmente no tiene mayor diferencia en comparación a otras enfermedades raras, ¿verdad? Pasan la misma odisea los padres, nosotros hemos identificado casos en los que ya recorrieron hasta ocho médicos antes de llegar realmente a un diagnóstico. No es tan sencillo, ¿verdad? A veces dice uno, no vas a diagnosticar algo que no conoces, ¿verdad? Que no has visto. Entonces, a pesar de que se ve la alteración anatómica, ¿verdad? Sus piernitas se ven encorvadas, ¿verdad? La, eh, no, no es tan sencillo realizar el diagnóstico. ¿verdad? Ya cuando llega con nosotros, pues a veces les dice uno a los estudiantes, simplemente desde la marcha, cómo llega, este, tú puedes imaginar el diagnóstico que tiene, pero no, por ser enfermedades, de baja prevalencia, ¿verdad? No es tan sencillo que, que se puede identificar en una forma temprana y eso también retrasa el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento generando mayor deformidad del hueso porque se sigue perdiendo el fósforo a través de la orina y pues no absorben el fósforo a, a través del intestino y pues por lo tanto esos, esos huesos siguen siendo blandos y se siguen afectando, ¿verdad? Este... Eh, en forma progresiva y pues ya en, en la etapa adulta, pues llega a ser incapacitante, ¿verdad? Porque de alguna manera, eh, eh, pues va a este, evitar que tengan una marcha este, sencilla, que puedan correr, que puedan hacer sus actividades de uso cotidiano, ¿no? Te, te, te quiero preguntar, ¿es un ortopedista el que puede identificar más rápidamente que hay un problema que pudiera ser XLH? Fíjate que los ortopedistas este, tienen un papel muy importante. Han llegado muchos de nuestros pacientes referidos precisamente por ellos, efectivamente. Al final de cuentas, uno de los eh, pilares del tratamiento y del manejo de los pacientes con XLH es multidisciplinario y el ortopedista es un elemento muy esencial para nosotros, verdad, para nuestros pacientes. Ellos deben de ser valorados por los ortopedistas y efectivamente muchos de los pacientes que fueron referidos llegaron de primera instancia con ellos, ¿verdad? Al notar los padres que la deambulación, ¿verdad? Este, dicen, pues camina, a veces mencionan ellos, la marcha sí se conoce como marcha en pato, ¿verdad? Este, van como claudicando un poco, ¿verdad? Este, eh, la apertura es muy amplia, entonces llevan al ortopedista y el ortopedista llega a referirnos, ¿verdad? Ellos ya en muchas ocasiones y eso facilita realmente el diagnóstico cuando llegan con el ortopedista, pero lamentablemente a veces están por talla baja siendo vistos con pediatras y en ocasiones como el crecimiento se tiene que valorar a lo largo del tiempo, pues a veces les dice regresen seis meses, ¿verdad? Para ver si ya creció, regresen tantos meses y qué crees, ya es un periodo de tiempo que es valioso para el inicio del, pues obviamente hacer el diagnóstico y el, el inicio del tratamiento temprano para evitar como tal la, la progresión de las lesiones de raquiquismo. cuando llegan a ti cuando llegan a nefrología uh -huh. eh, las personas encargadas de todos sus estudios partiendo de lo que tú les solicites porque tú eres su médica específica hacen cualquier cantidad de estudios radiografías análisis por favor dinos qué les tienen que hacer Sí, bueno, para nosotros siempre es muy importante el historial clínico, ¿verdad? Hablar con los papás, identificar. Yo te comentaba al principio que es una enfermedad hereditaria. Entonces, es muy importante para nosotros identificar si hay algún otro miembro de la familia, incluyendo los papás, los abuelos, bueno, la familia directa, o si existe algún familiar que también padezca eh, la enfermedad. Entonces, hacemos todo un historial clínico para identificarlo. Sin embargo, está descrito que de los pacientes que tienen XLH de 100 pacientes, 30% van a tener eh, o no van a tener más bien el antecedente de algún familiar con la patología. ¿Qué quiere decir? Son mutaciones espontáneas. Los cambios que se generan, pues en la información genética que nosotros tenemos, sucede en forma espontánea, ¿verdad? No hay ningún antecedente hereditario. Entonces, pues hacemos el historial clínico, ¿verdad? Decimos, preguntamos cómo fue el desarrollo, si hubo retraso, identificamos precisamente el retraso en el desarrollo para iniciar la deambulación. A veces ya hay alteraciones inclusive del cráneo, la anatomía del del cráneo, a veces tienen su, fer, su frente muy amplia, también tienen mayor predisposición de cerrar las fontanelas, verdad que son conocidas este, eh, en forma como, coloquial, verdad que, que dice uno, este, las, sus fontanelitas sus huesitos este, se cierran en forma prematura, entonces, ¿qué crees la característica también del, del cráneo puede cambiar? Entonces, todo eso lo vamos identificando en el historial clínico, y, y también como ahorita comentabas pues nos apoyamos de estudios verdad de orina, de sangre en donde vamos a identificar que el fósforo en sangre está disminuido, ¿verdad? Esa sustancia esencial pues para la formación del hueso está baja, pero ¿qué crece Es muy característico identificar que se pierde a través de la orina. Puede confundirse con otras enfermedades, entonces nosotros nos apoyemos de esos estudios de la orina y de la sangre para corroborar que los está perdiendo esa cantidad de fósforo importante a través de la orina. Entonces hacemos mediciones de ciertas hormonas que se alteran, ¿verdad? Ciertas sustancias, la fosfata salcalina, la paratormona, ciertas hormonas que van a estar alteradas, las concentraciones de vitamina D y y con eso podemos identificar este, las alteraciones propias del raquitismo por ejemplo hay otras formas de raquitismo que es el carencial verdad, este, que también puede, puede, a veces nos los envían con este, el diagnóstico de hipofosfatemia ligada al X y pues no, vemos que hay una deficiencia, verdad, hay carencia de vitamina D o carencia de o, puede haber otras alteraciones a nivel intestinal, verdad. sin embargo la hipofosfatemia ligada al X ya al documentar verdad, nosotros corroborar, cuantificamos ¿qué crees? hay, hay fórmulas para identificar la pérdida del fósforo a través de la orina, entonces hacemos eso, hacemos las radiografías de su cráneo, de sus huesos se ensanchan, las articulaciones que crees de la muñeca esté ensanchada, también los tobillos, ¿verdad? Y pues la deformidad que te digo, que, que se forma la, el arqueamiento pues, del fémur, que es el hueso más grande que tenemos en la pierna, y de los dos huesos que tenemos como tal este, en la pantorrilla, ¿verdad? Entonces, nosotros identificamos eso, pedimos esos exámenes de laboratorio, esos estudios, y también ultrasonido para ver que su riñón esté en condiciones adecuadas. Básicamente ese es el, el abordaje que hacemos nosotros. Perfecto, Normita. Te comento algo que sucede muy a menudo con pacientes con enfermedades raras. No solo tienen la que, digamos, es el centro columnar de sus desórdenes, tienen ligado a ellos otros desórdenes. Sí. En el caso de la gente que tiene este padecimiento, ¿se encuentran de manera regular otros desórdenes que están también afectándolos? Sí, sí, efectivamente, David. Fíjate que yo te comentaba que hay un incremento de una hormona, ¿verdad?, que se conoce como factor de crecimiento fibroblástico 23. Nosotros contraemos el nombre, ¿verdad?, FGF 23, es una hormona que tiene receptores, ¿verdad? ¿De qué crees a nivel sistémico? ¿Qué quiere decir? En todo nuestro cuerpo tenemos este receptores que captan y que este van a generar cierto, cierta alteración en, en algún otro órgano. Por ejemplo, en los dientes, ¿verdad? Los pacientes que tienen hipofosfatemia ligada al, al cromosoma X también tienen alteración. Lo que es la mineralización de sus dientes. Entonces, fíjate que son pacientes que tienen caries múltiples, ¿verdad? A veces los papás te dicen, pero es que no come dulces, ¿verdad? Aunque no coma dulces, tienen incrementado un espacio ahí en, en sus dientes, ¿verdad? En lo que es la dentina y que proliferan las bacterias generando mayor cantidad de caries, inclusive abscesos dentales en forma espontánea, ¿verdad? Entonces se forman esos abscesos, entonces puede generarse tal alteración. También, por ejemplo, hay mucha alteración a nivel muscular, hay fatiga, se cansan rápido. A veces los papás le dicen, pues, caminamos unas dos o tres cuadras y él ya está cansado, ¿verdad? Dice, hay que descansar un poco porque hay fatiga, hay debilidad muscular, hay talla baja. Y realmente, pues, el, yo te comentaba que ese fósforo, ¿verdad?, es, también este, interviene en el crecimiento del hueso y, pues, por lo tanto, también en el crecimiento del niño. Entonces, ¿qué crees? Tienen talla baja también. Entonces hay fatiga y también llegan a, conforme va pasando el tiempo, llegan a generarse calcificaciones, ¿verdad? O sea, ese acúmulo de calcio que crecen los tendones, ¿verdad? Que es la unión del músculo con el hueso, se llegan a formar ese, también hay, eh, esas, este también ahí, esas acúmulos pues de... De, de, pues le llamamos nosotros, le llamamos nosotros este calcificación, se forma como calcio, se acumula y ¿qué crees? Genera rigidez también de las articulaciones. Conforme va pasando el tiempo, esto lo llegamos a ver más en etapa de adulto. Entonces, ¿qué crees? También se llega este, realmente a, a, a calcificar o a, a, a generar mayor rigidez en lo que es la columna cervical también ¿no? en lo que es en, en la columna este, pues torácica, ¿verdad? En, en lo que es la cadera, entonces también genera esa rigidez importante, ¿no? Se forman este, eh, zonas rígidas que les, les llamamos este, eh, entesopatía, ¿verdad? En, en ciertas uniones, entonces también Causa eso y ya cuando son más, eh, más grandes puede generar también sordera, es una de las alteraciones que también llega a condicionar en los pacientes y pues una de las cosas más importantes es la alteración en lo que es la movilidad, no pueden caminar en forma rápida, correr, hacer una actividad pues que pues es sencilla o común para nosotros, a ellos les genera mayor problema, a veces que les requieren hasta pues de bastón o a veces silla de ruedas cuando llega a ser muy este, grave y degenera pues una incapacidad, ¿verdad? Yo te decía que es algo progresivo, es crónico, es incapacitante si no se trata, La ¿verdad? Básicamente eso. Normita. Sí. Estas enfermedades o esta enfermedad específicamente, pudiera ser una que en algunos pacientes no se notara mucho, es decir, que se que fuera como invisible, porque entendiendo todas las alteraciones que me acabas de decir, la otra vez tuve oportunidad de observar a una persona con XLH más o menos adulto, uh -huh. y, y si no me hubieran dicho que tenía XLH, pues yo no me hubiera dado cuenta. Sucede, sucede a menudo. Ajá. No es este tan frecuente, pero bueno, está descrito, ¿verdad? Y, y con el contacto que tiene uno con los pacientes, inclusive, pues ya que te van a tapar al adulto. Hay pacientes que tienen medio menor esta de deformidad, pero tiene mucho que ver el inicio del tratamiento. Por ejemplo, entre más temprano yo te decía que empezábamos el tratamiento, ¿qué crees? La deformidad a, a lo mejor no es tan evidente. Hay publicaciones en, también de otros países, inclusive, que con el tratamiento convencional no es tan evidente la, la deformidad de los huesos. Entonces, a veces, ¿qué crees? Los ves parados y tú dices, pues no tiene nada, a lo mejor lo detectamos un poquito más cuando camina. Entonces, ¿de qué, ¿de qué factores? Dependen de que nosotros iniciemos el tratamiento en forma temprana y que ese paciente tenga un apego al tratamiento. A veces lo complicado del tratamiento es que, ¿qué crees? Tiene efectos, ¿verdad? Las sales de fosfato, la vitamina D que no producen, este, se las administramos y, ¿qué crees? El, el fosfato pues este, te puede generar diarrea, te puede generar eh, agruras verdad, este, la, el malestar estomacal entonces a veces la adherencia al tratamiento no la logramos tan fácilmente entonces por eso te digo que también depende de eso porque efectivamente hay niños que tú dices los ves paraditos o adolescentes que dices parece que no tuviera nada sí, yo, y lo de... uh -huh. yo lo ¿Sí? vi paradito yo lo vi inmóvil uh -huh. y dije pues qué tiene sí. evidentemente solo a través de tu explicación entiendo porque muy uh -huh. probablemente si lo hubiera visto caminar hubiera dicho ah ya entendí y fíjate que otra cosa muy importante, los dientes. Se ha visto que, por ejemplo, conforme pasa más tiempo llegan a perder sus piezas dentarias. Y mucho del tratamiento, si lo llevamos bien en forma eh, apegada, fíjate que está descrito, y lo ve uno realmente en los pacientes, llegan a tener todas sus piezas dentarias, ¿verdad? Hay, hay niños o inclusive ya se fueron adultos y que no tuvieron pérdida de piezas dentarias, pero que fueron muy apegados al tratamiento, a comparación de otros que nunca fueron tratados, que crees ya tienen 30 años o menos de 30 años y ya tienen. Este, pérdida de la mayoría de las piezas dentarias. Entonces, sí, sí tiene que ver mucho el tratamiento, el inicio del tratamiento, ¿verdad? Y obviamente el diagnóstico temprano, ¿no? En, en estos espacios. Algo que normalmente los especialistas como tú en diferentes áreas recomiendan para quien vive con una enfermedad de este tipo es, si ya tienes el tratamiento, ahora haz lo posible por tener adherencia a él porque de nada te sirve tener el tratamiento un tiempo y después dejarlo. Ha sucedido en múltiples ocasiones, en 25 años, que yo manejo información de este tipo. Me he percatado que hay muchos pacientes que después de uno o dos años creen que ya se sienten mejor y que ya va todo bien. Y entonces dicen, no, ¿sabe qué? Yo ya no quiero venir a infundirme cada 15 días. Oye, yo ya no quiero... etcétera. Y entonces hay un retroceso importante y no solo eso, sino que a veces... Cuando se les vuelve a aplicar el tratamiento ya no les hace tanto efecto como les hacía en origen. Uh -huh. Esto, por supuesto, quiero pedirte que a través de este medio le, le recomiendes a tus pacientes que hagan adherencia al tratamiento en cuanto lo tengan por las razones que tú quieras explicarles. Sí. Y fíjate que eso es muy importante, definitivamente la adherencia al tratamiento yo creo que es de los pilares más importantes para el éxito y como ahorita comentabas que a lo mejor la deformidad ósea no sea tan evidente. Nos cuesta trabajo, yo creo que desde este, muchas de, la, de las familias a lo mejor que nos están escuchando, vamos bien cuando los papás llevan el control del tratamiento, uno de los, a lo mejor de, la, de los problemas es cuando llegamos a la adolescencia, ya cuando el, el niño ya pues tiene autonomía, tiene algo de independencia y ya está el, el tratamiento ya se le dicen, tú ya eres responsable del tratamiento, ¿qué crees? Ahí vemos una un descenso, ¿verdad? que de que dices, híjole, íbamos bien, y lo ves en los niveles de fósforo, ¿verdad? de que los papás en forma frecuente con relojito hay quienes tienen sus alarmas y se apegan muy bien al tratamiento y nos va muy bien ¿qué crees? yo la mayoría de los niños ya decía, pues yo no veía caries ni abscesos en la mayoría de los niños porque se apegaban mucho al tratamiento sin embargo no falta el que a lo mejor llegó ya en forma tardía y dice, caray, a los cuatro años ya hizo abscesos, ya tiene las piezas dentarias este, ya muy dañadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué crees? El éxito casi siempre lo tenemos inicialmente ahí con los papás. Y uno de los picos que ya bajamos en la adolescencia. ¿sí? Fíjate que hay una paradoja, ¿Sí? más bien es una parajoda muy importante. <risa> Te lo voy a expresar porque eh, lo tengo como información en casa. Mis hijos empezaron tratamiento muy chiquitos, muy chiquitos. Hace 25 años. Uh -huh. eh, cuando empiezas muy chiquito, o cuando ellos empezaron, evidentemente lo que acabas de comentar era una piedra de toque. Nosotros controlábamos todo. Así es. Pero hay dos momentos, Normita. Uno, cuando te dicen, yo ya no quiero infusiones. Uh -huh. Ya no quiero. Yo quiero ser... No, siempre... Me acuerdo que mi hija me dijo, no quiero ser especial, yo quiero ser una niña como cualquier otra niña, ya no quiero infusionarse. Sí. Bueno, tuvimos que hacer un trabajo muy exhaustivo para que retomara el pensamiento de tener, es un, es un trabajo evangelizador casi casi. Sí. Y luego cuando son mayores de edad, porque ya deciden, sí. y algunos te dicen, los chiquitos que finalmente tuvieron la oportunidad de reconvenir su pensamiento para seguir infusionándose, esos terminan por acostumbrarse, y aunque les molesta, saben qué es lo que tienen que hacer. Pero hay algunos que cuando llegan a la mayoría de edad dicen, yo ya decido y no quiero esto. Punto. No me importa. ¿Te ha pasado eso a ti? ¿Has sí, visto eso? Sí, ¿qué crees? Sí. Este, y sufrimos todos, ¿verdad? De la mamá, porque dice, yo ya, a mí no me hace caso, ya qué hago yo. Y lo vemos, el deterioro en el aspecto de, ¿qué crees? Ya les da mucho dolor muscular, ¿verdad? Ya se cansan más al caminar, ya tienen dolor óseo. Entonces, fíjate que realmente cuando lo notas más, definitivamente en la adolescencia, ahorita... Eh, yo suelo comentarles mucho de que te, yo tengo un grupito que hemos seguido ya por años y ya ahorita están pasando por la adolescencia y hay las niñas a veces muy apegadas, ¿verdad? Pero falta, por ahí no falta alguna, pues que ya efectivamente dice, si yo ya estoy cansada y de todos modos no mejoro, eso te dice, ¿no? Entonces hasta... Tú te quedas caray, ¿verdad? Ahí, ahí que contestas, que, que comentas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es una realidad de que ya tienen efectos, ¿verdad? Secundarios. Dice, ya me da diarrea, ya, este, ya no tolero, me da asco el medicamento. Entonces, es todo un reto, obviamente, para la familia, para nosotros, porque dice, a mí ya no me hace caso, ya, ya, este, antes seguía las alarmas y demás, y ahora ya no. Entonces, insiste uno mucho, ¿verdad? A veces nos apoyamos también, yo te digo que con el equipo multidisciplinario, higiene mental y todo, pero es estar concientizando al paciente de la importancia. Ellos mismos dicen, pues sí, es cierto, me duelen ya las rodillas, ¿verdad? Ya puedo caminar, este ya no camino tan rápido, tengo que caminar más lento. Entonces, sí, hay, realmente ellos mismos llegan a corroborar que la falta del medicamento, pues, genera realmente una alteración o ¿no? hay una repercusión realmente en, en lo que es este su vida cotidiana, ¿no? Uh -huh. Normita, te quiero comentar que hace algunos meses tuvimos una charla con autoridades importantes de instituciones de salud y hablábamos principalmente del tema seguimiento y la multiespecialidad que tiene que estar a favor de estos pacientes. Uh -huh. Porque en muchas ocasiones para pacientes con enfermedades de este tipo, les ponen su infusión, la medicación específica, su tratamiento y ya, y, y vente cada 15 días a que te pongan tu infusión. De repente, cuando nosotros hemos participado en eh, encuentros internacionales, nos damos cuenta que los argentinos tienen a ocho médicos a su disposición eh, al año, con estudios, con esto, con lo otro, con aquello. Recuerdo que hace mucho tiempo, cuando Saldívar era importante allá en el Centro Médico Nacional de la Raza, me dijo, no, David, vamos a tratar de darle seguimiento a los pacientes, porque... La medicación no es lo único que requieren. Eso, eso es lo que tú justamente, justa, justamente me estás diciendo. La medicación no es, no es solo lo que requieren, requieren multiespecialidades, requieren no solo eh, a, a los médicos que están atentos de lo físico, también de lo mental, requieren psicólogos que estén atentos a ellos, trabajadores sociales que estén permanentemente buscando que las certezas a favor de sus pacientes sean las correctas. ¿Cuáles entiendes tú que tendrían que ser las recomendaciones que cualquier especialista como tú tendría que darle a una familia que acaba de recibir un diagnóstico para un hijo de este tipo. Pues mira, efectivamente, una vez que hacemos este, el diagnóstico, toma un papel muy importante, obviamente, el pediatra, el genetista. pero Yo te comento que es una enfermedad hereditaria y para nosotros es muy importante el asesoramiento genético. ¿verdad? Hay familias jóvenes que hay que orientar y, y, este, y decirles, ¿verdad? ¿Qué posibilidades tienes de tener otro hijo con, con una misma enfermedad? Y bueno, obviamente se hace todo lo que es el árbol genealógico que nos apoya ahí el, el genetista, ¿no? Entonces, eh, el equipo multidisciplinario va a incluir eso, el pediatra, para seguir vigilando la velocidad de crecimiento de ese niño, ¿verdad? Que se apeguen al tratamiento, prácticamente lo vamos a seguir nosotros, que alcancemos a lo mejor un fósforo cercano a lo normal, nunca es la meta la, la normalidad, pero en, fa, en forma conjunta el pediatra, el endocrinólogo pediatra, el ortopedista, verdad este, muchos de estos pacientes que creen la deformidad ya es muy importante, ya hay mucho desgaste también de las articulaciones, entonces pues han requerido inclusive tratamientos quirúrgicos en forma temprana, entonces entra también ahí el ortopedista, entra este, higiene mental en estas situaciones sobre todo de para la adherencia al tratamiento como tal. Y bueno, están descritos como tal el, en el equipo multidisciplinario, pues entran, por ejemplo, si ya hay ciertas complicaciones, pues entra también el urólogo si hay formación de litiasis o que genera la obstrucción de la vía urinaria. Y conforme va creciendo el paciente, entran otros este, especialistas como son el cardiólogo. Otra de las situaciones, a hace rato que me comentabas a nivel sistémico, pues pueden llegar a tener hipertensión arterial conforme van creciendo. Más de, de etapa de adulto pueden llegar a tener hipertensión, entonces también entra el cardiólogo. Para valorar, para valorar como tal si hay crecimiento cardíaco secundario a la hipertensión arterial. Entonces, pues básicamente son estas especialidades. Ya más adelante se considera ginecólogo si se quieren este embarazar, este, el neonatólogo verdad para recibir al paciente, pero básicamente el, el ortopedista, el genetista, el, el endocrinólogo, el nefrólogo pediatra, el pediatra verdad como tal, el urólogo, este, son los que están encaminados a, a tener las valoraciones. El audiólogo también es, yo te he comentado, que pueden quedar también o pueden alterarse la audición. Entonces también está descrito inclusive en los niños, no solo en los adultos puede haber algo de sordera. Entonces también es parte de, de eh, pues, sí, la especialidad que nosotros tenemos que considerar para que evalúe a nuestro paciente y pues que tenga realmente eh, todo este manejo multidisciplinario, ¿de acuerdo? Entonces pues para ofrecerle las mejores... Este, eh, eh, pues tratamientos y el mejor seguimiento. Los eh, pacientes que en el país son afiliados al IMSS y que tienen este problema de salud, bueno, evidentemente cuentan con, entre otras personas, contigo. ¿Cuántos médicos de los que tú tengas información pueden ser consultados para estos temas? Porque la pregunta tiene que ver con genetistas en México hay bien poquitos. Para la población 132 millones de habitantes hay bien poquitos. Especialistas en temas específicos para enfermedades raras hay más poquitos. Sí. Y luego la condición que guarda la odisea diagnóstica y la búsqueda de aquí y allá para el médico es complicadísima. Tú tienes en la información que manejas nuclear tienes datos de ¿Otros que como tú sean especialistas que puedan tratar a este tipo de pacientes? Fíjate que como nosotros, el grupo de nefrólogos pediatras somos poquitos, casi nos conocemos la mayoría, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, identificas quiénes ya siguen, siguen a los pacientes con XLH, ¿verdad? Ya sabes en qué región, este, hasta cuántas familias siguen, ¿verdad? Entonces, pues también es un apoyo, ¿verdad? Eh, para nosotros, porque pues evidentemente para el seguimiento, eh, este, surgen dudas, ¿verdad? Oye, ¿a ti te pasó esto? Oye, o ¿cómo puedo conseguir tal cosa? Entonces, de alguna manera es apoyo, pero ¿qué crees si realmente somos pocos? ¿Verdad? Tú a veces andas preguntando, y algún paciente que tengas así con raquitismo? Esto no, no todos lo, lo han visto, inclusive a mí me llama la atención que a veces hay colegas que mencionan, es el primer caso que yo veo, ¿verdad? Yo finalmente, pues como estoy en un centro de referencia y pues mucho tiempo he visto las tubulopatías, pues ya hay un grupo eh, importante, pero no, no es tan sencillo. Ahorita, como comentas, inclusive el equipo multidisciplinario, como muchos de los médicos rotan en ciertas instituciones, que no siempre contamos con el mismo, o el paciente que operó al otro, al, al otro, este, el hermanito o al, o al otro niño que yo mandé previamente, resulta que ya no es el mismo. Y también, este, pues que tengan ellos el interés por las enfermedades raras, como finalmente dicen, pues, pues son enfermedades de baja prevalencia. ¿Qué crees? A veces batallamos también para considerar este, o atraer la atención, pues para conformar como tal el equipo multidisciplinario. No es tan sencillo. Entonces son poquitos los ortopedistas, ¿verdad? Los genetistas, como evidentemente tú, tú lo comentas, ¿no? Te lo decía porque tengo que ser absolutamente claro en una... En una precisión que he tenido que manejar durante mucho tiempo. Cuando papás o mamás que tienen niños, niños con desórdenes de los que podemos pensar que pueden ser raros, me consultan, siempre les digo, no sé si tienes IMSS o si tienes Iste o si tienes Servicios de Salud de Pemex o de Sedena o de, o de cualquier otra institución, pero si los tienes, te quiero comentar que aunque en esos institutos de salud hay muy, muy capacitados médicos, te recomiendo que vayas al Instituto Nacional de Pediatría, porque ahí creo que han visto en los últimos 50 años a unos cuantos millones de enfermitos y muchos de ellos con padecimientos raros. Luis Carvajal, a quien tú debes de conocer, el doctor Reynés, el doctor Loredo, me dicen, David, ellos tienen seguridad social. Sí, solo quería que tú les dieras una opinión adicional acerca del tema porque lamentablemente como estamos comentando normita no hay muchas normitas en todos lados o sea ese es el problema esa es la condición que guarda una espera que es en verdad angustiante para los padres muy angustiante eh, te comento que la dama que es presidenta de la asociación para xlh en méxico me habló y me dijo licenciado por favor Empuje ahí usted fuerte del Consejo de Seguridad para la autorización. De hecho, fuimos a ver a Santos Preciado y a, al doctor Cruz para que hicieran su trabajo. Pero evidentemente, evidentemente es muy complicado eh, que el universo de especialistas como tú sea tan acotado en México. Es, son muy poquitos para tantos pacientes. Estoy seguro de algo, Normita. Las eh, muy pocas personas que hoy mismo están diagnosticadas con XLH significan la punta del iceberg, porque sí. debe haber muchos más. Dame tu opinión. Sí, definitivamente. Yo creo que este, de acuerdo a la incidencia y prevalencia que se estima, este, yo creo que todavía faltan muchos pacientes por identificar. ¿verdad? ¿Se retrasa el diagnóstico? Sí, definitivamente... Las personas que tienen contacto con ellos, pues no piensan en el diagnóstico. Simplemente a nosotros nos ha pasado que muchos de los papás que tienen hipofosfatemia ligada al X no fueron diagnosticados y no recibieron tratamiento, sino hasta que llegaron con nosotros y que tú los ves cómo están caminando se logra identificar el, el diagnóstico, ¿verdad? Y dices, híjole, ya qué edad tiene, 30, 40 años y no recibió tratamiento, entonces ya los vemos con secuelas muy importantes. Es una realidad, al final de cuentas, mucho de la... De, pues de la función de uno como médico es facilitador de muchas cosas pues para el paciente entre estas pues evidentemente que el diagnóstico sea temprano y el tratamiento sea iniciado en cuanto se logre identificar como tal la patología pero yo creo que ahí entran muchas cosas verdad nosotros también como educadores para las generaciones siguientes pues que se piensen la en la entidad verdad para que sepan identificarla porque efectivamente yo creo que hay todavía muchos pacientes que no no tienen el diagnóstico, ¿verdad? No se, no se han identificado, no han sido estudiados, entonces, pues no tienen ni siquiera un tratamiento convencional que es con el que hemos dispuesto o hemos este, tenido disponible todo el tiempo en los últimos 30 años como tal. Entonces, sí, definitivamente yo creo que hay que trabajar mucho precisamente en estas asociaciones, ¿verdad? Este, para eh, concientizar a, a los médicos y, y facilitar como tal el diagnóstico. Mientras no tengamos un conocimiento adecuado sobre la enfermedad, pues muy difícilmente la vamos a diagnosticar, ¿verdad? Entonces, pues van a quedar muchos pacientes sin ser este, diagnosticados en forma oportuna, ¿no? Cuando yo pregunté a la comunidad XLH, ¿a quién me sugerían para entrevistar y que hablara de estos temas? Muchas manos se levantaron con tu nombre, porque tienen la confianza en ti porque entienden que conoces del tema y porque saben que eres una profesional dedicada que no solamente puede hablar acerca de esta enfermedad, sino que puede atender a los pacientes con la misma. Repito, ojalá que hubiera más, ojalá que tuviéramos una disposición mayúscula. Sin embargo, eh, hay una expresión que eh, me, me, me preocupó de algunas mamás que están inquietas porque... Aprobado ya el medicamento, todavía no está puesto a disposición en las farmacias. Y bueno, estamos, eh, estamos trabajando porque esté a la disposición. Te comento una muy rápida anécdota. Eh, ha habido unos 20 pacientes que se diagnosticaron solitos. ¿Tú me vas a decir cómo? Sí. Estaban viendo al doctor House. Ay, en serio. Y me dijeron, oiga, yo creo que yo tengo una enfermedad X, que en el programa del doctor House salió, y resultó que sí. Y luego también en programas de Discovery, Discovery Health, también se enteraron de algunos Fabry, algunos Gaucher, otros con otro tipo de enfermedades. Y decían, ningún médico en, en México me supo decir, y, y vi el programa del doctor House y ahí supieron. Vaya, es algo que preocupa, porque tal y como tú señalaste hace un momento, pues debe haber mayor preparación. Mira, hasta hace poco, y esto no me vas a dejar mentir tú, los jóvenes estudiantes de medicina leían algo de las enfermedades raras en el último día del último libro de la última clase de su carrera de medicina. Sí. Lo que estamos tratando o intentando es que lo lean al principio. Sí. Normita, esta charla no solo me ha permitido entender cosas que no entendía, aunque fáciles explicadas por ti, ya me resultaron. Que consejo le darías a una familia que está percibiendo algo raro que puede tener su, su, su niño y que se parece a algo de lo que acabas de describir, ¿qué le recomendarías? Pues bueno, definitivamente este, acercarse al médico, ¿verdad? Este, el pediatra juega un papel muy importante, yo creo que la mucha de la capacitación y de la educación que, que se pretende formar es precisamente en los médicos de primer contacto, Para Ellos son los que van a van a tener ahora sí que el, el, la familia se va a acercar primero a ellos. Entonces, de eso va a depender la ruta eh, o, o que encaminemos en forma adecuada al paciente. Entonces, este, los focos de alerta realmente, pues para las familias es esto, que el niño no crezca, ¿verdad? Que ya ve una deformidad, que se retrasa la, el inicio de, la, de que empiece a caminar. Todo eso son datos de alerta, ¿verdad? Que pueden ver los papás y acudir, acercarse al médico, ¿verdad? Este... Identificar esto, bueno, yo veo que no crece, acercarse con él pues para que sea abordado, que sea este, estudiado, ¿verdad? Y poder orientar a la familia y pues referirla. Es un hecho que el médico de primer contacto, pues a lo mejor los estudios que ahorita tú me preguntabas, pues no va a poder tener acceso a todo eso. El fósforo sí, seguramente, el calcio, ciertos elementos básicos sí, ¿verdad? Pero definitivamente el ojo clínico, la sospecha, pues es muy importante para nosotros. Inclusive con solo el hecho de identificar que tiene talla baja ese niño, ya para nosotros es de gran ayuda porque puede ser referido ya al pediatra y ya con el pediatra, pues el pediatra ya tiene un abanico de posibilidades dentro de las causas que pueden generar talla baja y pues una de ellas son las tubulopatías incluyendo el raquitismo, ¿verdad? Yo, yo menciono las tubulopatías siempre entran en el grupo de las enfermedades raras, todas son de baja prevalencia, ahorita pues el raquitismo toma mucha importancia por todos lo, bueno, los conocimientos que se han adquirido y pues las terapias innovadoras, ¿verdad? Pero al final de cuentas, pues el pediatra con esa posibilidad de la talla baja que crees ya sale de un abanico de posibilidades y pues eh, una de ellas definitivamente es la hipofosfatemia ligada al X, ¿no? Muchas Entonces, gracias. siempre que, perdón, sí, gracias, pero eh, siempre que hay algo, los papás siempre es, son muy observadores, ¿no? Tiene esto, yo creo que la rodillita se va para un lado, ellos cuando platicas o comentas con ellos, siempre hay, hay alguno que identificó ya algún dato, no entonces pues, acercarse sí, sí. con el médico. Sobre sí. todo las mamás, son sí. muy observadoras. Sí. Normita, eh, muchas gracias por toda esta exposición que fue dúctil, amable, Ups. sencillita. A veces me has hecho recuperar, recuperar eh, algo que tenía medio perdido, que es la confianza en la gente inteligente. Los inteligentes a veces les cuesta muchísimo trabajo explicar las cosas. En tu caso me devolviste la paz porque siendo inteligente pude perfectamente descifrar responderme a mí mismo lo que no entendía. Quiero signar un compromiso contigo, independientemente del agradecimiento enorme por esta oportunidad de conocer de XLH a través de tu persona, quiero signar un compromiso contigo si me lo permites. Quisiera que en la medida de tu agenda pudieras regalarnos en ocasión que tú lo entiendas posible, comentarios de los pacientes que vayas viendo ya tratados con el medicamento, ahí donde tú estás dando tu consulta y tu atención. Si tú nos dices, David, necesito 15 minutos para hablarte del paciente Pepito, del paciente Juanita, del paciente, yo te voy a abrir inmediatamente los espacios. La página de eh, la Federación Mexicana de Enfermedades Raras tiene en este momento 100.000 visitantes al mes, que hacen un esfuerzo por vernos nos agradece perdón les agradecemos que nos vean tenemos redes sociales tenemos las páginas y mucha gente nos consulta pero nosotros no podríamos dar ninguna respuesta si no contáramos con gente como tú para poder entender qué les tenemos que responder o qué les tenemos que decir mira vete a este video y ahí la doctora norma te va a explicar perfectamente estos temas puedes sí. hacer eso Sí, no, claro, con mucho gusto, ¿verdad? Yo a veces comparto, este, que si sí va a haber el simposio de esto, lo comparto, pero es, es una realidad lo que tú me comentas. A veces no, no ponemos nosotros el, el lenguaje para que todos comprendan, ¿verdad? Es, es, es claro esto. Y es compleja la, la enfermedad, entonces, sí. es cierto esto que me comentas y que muchas de esas veces compartimos, pero sí, tal vez no, no se alcanza a entender todo lo que genera la, la enfermedad, ¿no? Entonces, yo creo que... También de, de todo esto me sirve a mí pues como para tener el, un, un lenguaje coloquial y, y, y pues expresar realmente y resolver las dudas este, de los pacientes que tienen la, el, la hipofosfatemia ligada al X. Entonces sí, sí, claro, con, con mucho gusto, este, pues estoy abierta a, a esa invitación, ¿verdad? Y, y pues con gusto apoyamos y compartimos pues la experiencia que uno tiene realmente en el tratamiento de, de los niños, ¿no? Desde pequeños adolescentes, ya unos más grandecitos, pues con gusto lo, lo compartimos. David. Muchas gracias, Normita. Te, te, te, agradezco mucho que, te agradezco mucho que en cada una de tus participaciones seas así de dúctil, así de específicamente sencillo para que no tengamos problema. Tengo una sobrina que está estudiando medicina y hasta hace poco... A los hematomas les decía chipotes, ahora ya les dice hematomas. Y le digo, ¿por qué no le sigues diciendo chipote, hija? No, tío, es que estamos en es, etcétera. Y lo entiendo, la carrera tiene que ver con una playa de conocimientos que ustedes tienen que exteriorizar cuando hablan de ello. Pero siempre acuérdense que estamos los de a pie, que conocemos chipote en lugar de hematoma, evidentemente. Ha sido un gusto especial el haber corroborado que la gente que me habló de ti y me dijo ella es la indicada para que la entrevistes y hable de XLH haya sido tú me dio mucho gusto que esta entrevista haya sido poco tiempo después de que el medicamento se aprobó para tus pacientes y yo te prometo desde la trinchera que yo manejo que voy a hacer todo lo posible porque no solo esté aprobado sino a disposición en las farmacias de IMSS voy a obligar a Zoe Robledo a que haga lo que tenga que hacer Normita, muchas gracias. ¿Algo que no te haya yo preguntado y que tú quieras agregar? Pues bueno, agradecerte la, la invitación y bueno, pues esperamos realmente nosotros lo de la terapia, ¿verdad? Que eh, pues se ve muy, muy este, pues sí que se ha mostrado ser exitosa en, en otros países. Entonces, pues esperamos nosotros que esté a disposición de nuestros pacientes, ¿verdad? Para mejorar la calidad de vida y pues evitar su progresión de, de estas lesiones ratíticas. entonces pues no me quedan nada más que agradecer verdad de, de que nos des este espacio pues para concientizar pues a la gente a los médicos verdad de que existe esta enfermedad y que pues en conjunto podamos facilitar verdad el diagnóstico y que empecemos en forma temprana el tratamiento de nuestros pacientes con XLH. Muchas la plataforma gracias. ¿verdad? De la Federación Mexicana de Enfermeras y del proyecto Pide un Deseo y de Accésa Salud están a tu disposición. Todas las veces que tú quieras, solo llámame, tú tienes mi teléfono y dime, David, tengo algo que comunicar. Y me va a dar mucho gusto el día que me vayas y me digas, David, hoy puse el primer tratamiento para pacientes con XLH. Ay, pues por ojalá, favor, Normita. Ojalá que sí, ya te preguntaremos. Ahora <risa> que sí. <risa> que el generoso Todopoderoso alumbre tu camino y, y cuide a tu familia en estos tiempos tan convulsos con lo que tenemos todo el mundo encima. Cuídate mucho, Normita. Es un placer haberte saludado. Sí, muchas gracias. Igualmente para ti y para tu familia. Si tú me para permites, muchas gracias. muchas gracias. Si tú me permites, corto esta transmisión en los próximos 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muchas gracias. Gracias.